Alecianos, anesianes, estoy así, espera, para escucharme todos, igual si le falles ni agua, libre para todos. A mí no me falta. Calores calores, calor es el Ayer, falleres, de fallos ocultes, anarquistas, comunistas, napuchidad. Desde aquí, la avenida Brasigáñez, pues, os pues, animo a que dejéis de que se quede acostado las nuestras instituciones, dejemos que se quede acostado a nuestra mesa, coñones. Estas calles, de un lo que vos la gana. Manifestaciones, conceptos, lo que siga, el que la que me va a borrar soy yo tengáis una vela en la mano, ya me debéis 600 euros, por, este, y por esta reunión, sin consentimiento, 600 mil euros. ¡Es que ayer! del verano, el caloret del invierno, el caloret, el caloré del cabaña. Ya sé, está ahí el yihadista ah, le hago una devolución calentita. Le hago, Le hago una devolución en para que a su país. Tenemos que arreglar muchísimas cosas. Pero lo más importante son les falles. ¿Ves que les falles. Les millos. Festes de Pokémon. Eh, Antonio, te Si no trabajas, no comes. Hasta luego.